Me niego a perder la sonrisa Me niego a perder la esperanza Voy a seguir viviendo pero sin prisa Voy a darle fuerza y energía a mi alma Este es un día más de mi vida de la vida de cada uno de nosotros despertamos dispuestos a la ida hacia muchos momentos nuevos bendecido me debo de sentir porque estás a mi lado al despertarme hoy tengo suerte, vivo un día más dispuesto a ganar cada partida me niego a perder la sonrisa, me niego a perder la esperanza. Voy a seguir viviendo pero sin prisa, voy a darle fuerzas y energía a mi alma. Abro la ventana y el aire me llega, aire para respirar y seguir en vida. Mi voz está dispuesta para cantar. La canción que ahora escuchas ya Hoy recibo de nuevo este regalo Es de una inmensa alegría seguir aquí Voy a seguir caminos ya iniciados Voy a sonar mi música para ti me niego a perder la sonrisa, me niego a perder la esperanza, me niego a vivir durmiendo sin prisa, voy a darle fuerza y e energía a mi alma.